Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a seguir con el Festival de Eurovisión. Vamos a ir con Grecia. Grecia, el Festival de Eurovisión, desde 1974 hasta 2022. Vamos a ir con uno de los países... Para mí... He tenido muchos años que ha sido mi, mi, mi claro favorito. He tenido también años que, que, que no reconocía Grecia. Y bueno... Vamos a ver qué, qué nos ha traído durante toda la historia. Vamos allá con Grecia. Bueno, año de debut. El este sonido... no sé cómo se llama el instrumento, pero típico de Grecia. Al año siguiente creo que no participaron y volvieron en el 76. Ella, pues, muy buena, ¿eh? Charlie Chaplin Lo bueno es que tenemos una pronunciación muy parecida en cuanto a lo que se escribe a cuando se, se pronuncia esa palabra. Bueno, Anabisi en el 80 con Epicouri Ana Bici, que ya ya la conocemos, luego más tarde la veremos otra vez. No, no de mis preferidos. Pero a chicas. Oh, Uy, esos agudos, qué bonito. Cleopatra. que este es mi año de nacimiento y estoy buscando mi, la canción favorita, mi canción favorita del 93. Bueno, no está mal. se llama, pero también lo utilizó Turquía con Sernem Packer. Como se si fuera una, una castañuela de metal. Quedaron terceros con Antique, donde la, la solista es Elena Babarinsu, que consiguió el triunfo por Grecia, ya lo veremos, en, 2000, en 2005. Vale, esta canción se me quedó grabada. Y no quedaron muy bien, pero este año fue la, una de las canciones que más me impactó. saque robas de mis favoritas en 2004 amor algunas palabras en español Bueno, y como decía, 2005, el enado y el triunfo por fin de Grecia. Muy merecido. Ese año venían claramente a ganar Grecia. Brutal. Te digo, es que no, no había opción del número 2. Era la número 1. Ana Bici. Una de las actuaciones más emotivas que recuerdo yo del festival, del festival. Buah, qué emoción, qué, qué pasión cantando. Me encantó. Ella sola llena el escenario. Y otra de mis favoritas en 2007, Sarmel con Jazz María. Me la coreografía, la canción, muy buena. Uah, Calo, mira! O sea, a mis, a mis hijas les quería llamar como ella, Calomira. mira. <ríe> me encantaba esta chica, que además me recuerda un montón a una de mis primas, son muy parecidas físicamente. Y la actuación de 10. Saki de nuevo, donde se pretende conseguir una mejor posición y finalmente obtuvo una buena posición, pero no mejoró el tercer puesto de 2004. Y otra de mis canciones favoritas de Grecia. O sea, amo esta canción, la coreografía. Brutal, brutal, brutal Una canción que al principio me impactó A primera escucha, pero... Ya te digo, de mis favoritas de Grecia De las me los mejores mix que he escuchado En Eurovisión y en la vida Me encantó Pensé que me iba a gustar en Europa y, gracias a Dios, consiguió un séptimo puesto en Efteria. Que yo, para mí, ella debería haber quedado en la mejor posición. Pero es que 2012 fue muy fuerte. Una de las canciones que me encantó de Grecia. Me encantan estos estilos así, tan desenfadados. Además, muy original la fiesta de vestimenta. Bueno, ¿y qué pasó con Rise la posición 20, muy injusto. Fue una actuación brutal. Y María Elena, que tiene una voz impresionante. yo creo que... Bueno, no sé. No, no sé qué fue, porque quedó... 19, porque la canción era muy buena la letra, ella canta muy bien, no sé qué pasó. Bueno, sin clasificarse para la final, Grecia, bueno. La verdad que es una canción interesante, y me parece parecer... Sí que debería haber estado en la final. Otra buenísima canción por Grecia, con Demi, que tiene una voz genial. Esto. Esto sí que me dolió en el alma. ¿Cómo no pasó esta canción? De verdad, me encanta Gianna a uh, esta canción es buenísima, no entiendo, no entiendo qué hace en la semifinal y no en la final. Katherine... ¿Qué, ¿Qué es esa voz? O sea, es impresionante, de, de las voces, de mis voces preferidas. De verdad, o sea, súper particular. Genial Katherine Busca. 2020, año donde se canceló por la pandemia, con Estefanía. Con una de las coreografías más originales que se han planteado en Eurovisión. Con sus bailarines invisibles. <risa> ella que es bellísima. Además, se celebró en Países Bajos y ella es de este ascendencia neerlandesa. Y Amanda, que quedó octava, y para mí era un top 5, la verdad, incluso la sexta, porque es que fue un directazo. Yo creo que en televisión nos aprecio apreció tan bien como, como fue allí. Y una de las voces de, mis voces, de mis voces favoritas de 2022. Bueno, pues hasta aquí el resumen de Grecia. Bueno, el resumen es que les doy un 10, porque envían muy buenas propuestas, al menos a mí me gustan. Como ya he dicho en varios vídeos donde toco países del Mediterráneo, deberá ser eso, que, que, que los países que estamos en el Mediterráneo no nos atrae este tipo de música o tenemos algún vínculo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal. Hasta el próximo.